A mí me encanta el béisbol invernal, yo siempre he sido fanático uh, del, del béisbol invernal y aunque sé que hoy en día la, las organizaciones de grandes ligas ponen muchas restricciones, aún así hay suficientes jugadores, especialmente los muchachos jóvenes, es eh, bueno, tú sabes, desarrollarlos y, y por eso yo me involucro, especialmente porque ahora no tengo niños pequeños en mi casa.